Hello guys, hola chicos. Today Mukwan coffee with cream. Hoy oh, Mukwan de café con nata. En copas. Coge de café abrimos la la taza de café en copa, un poquito de café, otro poquito, a little of coffee en glass. I'm no drinking y bebido, eh, que lo voy a beber, que lo voy a beber, mm. más, un poco más, que poco, a little more, more, mm -hmm. dos copas, with coffee, two glass with coffee. Y ahora, agua con ahora agua con azúcar, mm. oh, terrible cat, gato terrible, no me deja hacer nada, I can't work with that cat. Mm -hmm. Guapa. Oh, mm, big cup, en la copa grande. Mm. I like coffee so much, me gusta muchísimo el café. I need coffee every day, a lot of times. <laughs> Necesito café todos los días, muchas veces. Bien. ¿Mm? Mm. I need more. Necesito más. More coffee, más café. Opening order. Okay. Opening order coffee. Mm. Mhm. Mm coffee. Y me están por cuatro cafés. I'm looking for coffee now, inmediately. Preparing coffee for book one. Preparando café para un gran Bukban. Y ahora, crema. Ahora la nata. Crema con ságar. Ok. <coughs> I like cream. Mm. Ah. eating cream now. I like so much. Me gusta mucho la nata. Voy a comerla ya. Mm. Ah. Un poco más. Me encanta. Um. Mm. Mmm. Mmm. Oh, qué es una... Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. now in coffee okay in coffee now aquí mhm mm not for hair okay agujeara no agujear es para Mm. Cream now, okay. Cream, dark black, chocolate, okay, chocolate, yes. Okay, chocolate for coffee. Mm -hmm. It's a new, it's a new hotel. I need opening now. We forget. Es nuevo, necesita abrirlo con las tijeras. Me encanta. Es que me encanta el café. I love coffee so much every time. Mm. Ah. Mm. Chocolate food. Mm. Yeah. Mm -hmm. Looking is that. Mirad cómo queda. Más, more now. Ok. If you like it more now. Ok. Perfect. Es perfect. Oh. Perfect now. Es horrible, it's terrible el <laughs> Now, now I go at living room, okay. Oh hair, hair, yes, I yes I think hair. Oh. oh, oh, oh, need more cream, like so much. necesita más nata, es que me, me, me gusta demasiado. Mm. ¡Oh! <tose> oh. <tose> oh. ¿What is the chocolate? Chocolate herb. Chocolate está aquí abajo. Chocolate under the grass. ¡Oh! The coffee, yes. Oh, the coffee.